Desde Ancosur sabemos lo importante que es para ti brindarle a tu familia un hogar adecuado a sus necesidades Donde los espacios se llenen de vida a través de los colores, texturas y acabados Espacios diseñados para el confort, el descanso y la seguridad. tu hogar ideal perfectamente interconectado con tu ciudad. Porque queremos ser parte de tus sueños, nos esforzamos en brindarte un espacio donde puedas compartir, crecer y desarrollarte al lado de los que más quieres. Proyecto Lino vive diferente en Huancayo.